Gobernadora de Samaná dice hará una fiesta por cada muerto no vacunado contra el COVID. Esto ha sido auge de esta mañana. La gobernadora de Samaná, Elsa de León, mostró la indignación que siente ante las personas que se niegan a vacunarse contra el COVID-19 al punto que dijo que hará una fiesta por cada persona no vacunada que muera de la enfermedad. Sus declaraciones se están circulando en un video en las redes sociales. En el material, la funcionaria deplora la actitud contra la vacuna, especialmente de algunos religiosos. Invitó a esas personas a visitar los centros de vacunación. Dijo además que el gobierno ha realizado una gran inversión para adquirir las vacunas y proteger la población de la enfermedad. Con el tema de la vacuna, el gobierno no ha bajado la guardia. Quienes han bajado la guardia y están desafiando a la pandemia son los ciudadanos, expresó la gobernadora. Eh, vamos a ver el video ahí de la eh, gobernadora de Samaná, Elsa de León. Vamos a ver si los muchachos la tienen ahí. La guardia. Quienes han bajado la guardia y están desafiando a la pandemia son los ciudadanos. En nuestra provincia ha habido un aumento de los casos, inclusive hay varios muertos de COVID, específicamente en la zona del Limón, y yo invito a la persona que el COVID no se ha ido, que el COVID es una realidad y que tenemos que seguir vacunándonos. La setas religiosa, que yo no sé qué religión es que predican, que no se quieren vacunar, tienen una resistencia y yo lo invito a que cambien de actitud y que asistan a los, centros, a los centros de vacunación porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y ha cumplido y hay vacuna suficiente. Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacune. Eh, sería bueno que le pongan de esa actitud y que asistan a los centros de vacunación que cuando ellos estaban pequeños, lo vacunaron y no preguntaron, lo bautizaron y no preguntaron. ¿Y por qué ahora, si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar? Yo soy de la que digo que por cada muerte... Ahí podemos escuchar a la gobernadora de semana, Elsa de León, pues su tu punto de vista del por qué esta acción, señores. Y aquí tenemos al niño, como les dije, ya pudo pues parquear su jipeta, que era un tapón. Y ya la anda montado no han montó el señor. Aquí está Papá tarima esto es Señores, buenas tardes, un poquito tarde y es por cuestión. Los tapones. O los tapones sí. que hay y no lo no, no puede parquear Que han progresado bien. mucha gente en San Francisco que ya tiene su casa. Claro, claro. que hemos aumentado, atención, el aumentado. intran, que debe buscar... Eh, eliminar esos parqueos paralelos que hay sí. para que uno pueda desplazarse así en los vehículos sí. ¿eh? de sí. gasolina para que no crean que es un Sonata ¿usted gasolina <risa> señores? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Loso Sobrosos. Estamos activos, siento una paz que me da miedo en este en este escenario. ¿Eh? ¿Cómo está usted, Jesús Daniel Villalona? Todo bien. Que, güey, usted siempre está bien porque el que tiene dinero guardado no tiene ninguna preocupación. <risa> eso de es la familia y yo que tenemos que salir a tranocharnos para conseguir un peso, pero usted lo tiene tranquilo. Usted lo tiene ahí. Claro, igual que Camila que andaba... Andaba de, de fuera de la ciudad tú ayer, ¿verdad? Para Ay, güey. Para ahí, güey. ¿Cómo te iba? ¿Qué era eso? Celebrando el año jubilar de la Virgen Alta Gracia. El año jubilar. Ok, de júbilo. De júbilo. Sí, andaba muchas personas para allá. Vi muchos amigos míos que estaban... A nosotros no nos invitan, pero... No Mentira, me invitaron. Te invitan a ti, pero a mí no, no pluralice cuando y por eso agarré todo para ir. A no, no, ya. pero, pero cuando claro, aquí lo dije: hay un viaje para el wey mil pesos. Vámonos, no, a mí, tú no me dijo eso, claro ya. que sí. Es que tú vivís ahí, no, a mí, tú no me dijiste, sentado, no, no, no, lo dije. usted tiene mi número, no, lo dije. Dije. No. No, no, no, pero sí, tú lo tienes, no. tú me mi no, no, no, es plural. Uh -huh. Usted lo dijo plural, tú que decirme, Néstor, ¿te interesa ir? No hay a nada que no me discuta. ¿Él no. quiere ganarme a mí por, toda? Por escucho, o, oye, oye cómo es la cosa. Si usted me quiere que yo vaya a, a un sitio, como usted me dice? Néstor, ¿usted puede? Invitado, y ya, no me tira y diga que yo no ando agarrando palabras en el aire, y tirándome, no, voy yo. Porque esos, esos viajes son bonitos, esos viajes son para chingos. reflexionar y apagar los teléfonos para allá, para uno estar tranquilo. Claro, el que va a un retiro y lleva un teléfono, no tiene nada. Yo te lo dije, Jason, Y el teléfono. que va a Igué y, no, y lleva su teléfono, no tiene nada porque va a estar con la cabeza bajada. tiene que explorar nuevos horizontes, respirar aire limpio y tratar de que si usted se busque otra novia para allá. <risa> <risa> <risa> Señores, ahí estamos estamos viendo al men que no está no, no hoy. ¿Qué es lo que está en men hoy? ¿Eh? y nuestro hermano allá se me escapa el nombre Eri. siempre Eri, nuestro hermano Eri, que siempre está al servicio de nosotros, activo. ¿Eh? Ah, pero es que va, no. No, no, hay que hablar con él, aparte, usted sabe cómo es. Señor, ya entramos a la vida del día, tarde. Claro, mi amor. Ah, okay. Da tu opinión de lo que dijo la gobernadora. La gobernadora tiene que, mi queridísima gobernadora de Puerto Plata. Una mujer que. ¿eh? esa Samaná, esa maná, perdón. Que una mujer muy atenta y sabe hacer su trabajo, pero debe asesorarse en cuanto a la comunicación. Cuando usted, cuando usted tiene un cargo político y usted se expresa de tal manera, puede ser perjudicial. Claro. Es una realidad que ella está diciendo que hay mucha, eh, muchas religiones que están orientando a su siervo de mala manera para que no se vacune. La vacuna no es obligatoria, pero en algunos lugares es necesaria. Exactamente. Eso es así. Pero eh, la queridísima gobernadora de Samaná debe, cuando vaya a hablar, porque pueden usar sus palabras en su contra, como claro. lo están usando ahora. Así mismo. Eso así y deben vacunarse, al fin y al cabo todo el mundo se va a vacunar tarde o temprano, tarde o temprano las cosas empiezan a pasar. Hay gente que no no se quería vacunar, ya se están vacunando, están vacunados. Entonces, o sea, lo que están rebelde ahora ya prontamente lo van a ir haciendo, la van a ir bajando. No, es no, que ya no, la gente no, se está sí. vacunando porque ya en todos los sitios, sí. en las iglesias, ya están pidiendo la tarjeta, no se tienen que entrar obligatoriamente, para eso claro. hay que vacunarse. O sea, eso está no, de y, y eso debió ponerse ese tiempo, de empezó la 40 aquí claro. no, hubiese estado nosotros en primer lugar. San Francisco, macorís Provincia de Duarte, si ustedes me puesto eso desde el principio. Pero, como estaba diciendo, cuando usted tiene un cargo político, usted eh, está en una posición del gobierno, usted tiene que, si va a decir, si va a decir un, un discurso, tiene que estudiarlo antes de y qué claro. le falló y qué no. Porque cuando viene a ver una palabrita así, eh, se crea su mismo infierno. Así mismo. Porque aquí todo el mundo, es eh, eh, lo que le conviene, Aquí la cosa es a que el otro le convenga. Exactamente. Imagínense. La gobernadora, oye, me impactó eso. Tú ves, eso que dijo, que van a hacer un, que va, ella haría una fiesta por cada muerto que no se vacune. Oye, son cosas que no pueden decir. Ponen mucho huevo, la gente como que, la gente como no. que se, embu se no, no, emociona no, no, no, hablando. No no, no, no, no, no, eso es un pique interno. Ajá. Está lleno de coraje y piensa en voz alta. Piensa en voz, voz la puedo, alta. Cuando cuando terminó de decir eso, dijo, ay. <risa> que fue lo que yo la, dije? No, Y que se cuide ella, que no la agarre un trompo loco o la, o la agarre eh, toinicleto y le dé para allá. <risa> ay, ay, ay, ay. Que si la agarra uno de esos, <risa> se retira. Se retira. No, no, no, no aguanta, ¿Qué hay que le da No me? aguanta la presión. Por todos los lados. Mira, muchachos. Sí. Entonces debemos manejarnos en cuanto a la comunicación. Dios mío, ¿qué se es eso? El problema, porque no se pudo.? Muchacho. No se pudo controlar ella por la inundación que tiene por la vacunación. Claro, no, que está molesta ya de ese tema, pero sí. delegue de funciones que usted, la gobernadora o el go, son todas gobernadoras, pero el que tiene ese cargo es la única persona, escúcheme, que habla casi diario con el presidente. son no es que, que diputado, senado. Usted habla más fácil con Luis Abinadez, que un diputado, para que tenga una idea. O un no. senador. La gobernadora es el contacto directo uh -huh. con el presidente. El tiene gobierno, la tiene su teléfono personal, y yo lo he visto, porque tengo muchas amigas gobernadoras en diferentes pueblos. Y cuando el presidente va para la provincia de Duarte, la gobernadora. Vamos para allá mañana. Es decir, ¿Es el que el con gobierno, ese bien. cargo, ese de gobierno, y todo lo que viene, puede ser... El ministro de Obras Públicas, puede ser cualquier ministro, y tiene que hablar con la gobernadora para su estadía en la provincia. Correcto. La, en la provincia. Entonces, usted tiene ese cargo, usted tiene asesores ahí. Los gobernadores usan asesores igual que un presidente, porque es el gobierno de la provincia. Claro, claro. ¿Usted entiende? Y más, o Samaná, que usted tiene que tener un intelecto, una mente pensante. Usted uh -huh. no puede decir que usted va a celebrar la muerte de nadie, porque imagínate No. ¿Eh? Y no le ha agarrado de derechos humanos. <risa> Cállate. Faltan porque muchas cosas todavía. No, así es. Debemos manejarnos. Cuando yo yo yo sufría mucho eso porque yo cuando cogí un pique iba para Facebook. Para Facebook a comentar, wow. a comentar. Decir esto y amenazar a gente. A los sí. muros iba todo Sí, pero ya yo he aprendido. Sí, yo creo que esta, este tipo de personas deben de tener un manejo. Eh. Claro. Yo creo que eh, se ha perdido eso de que a los políticos le escriban los discursos. Porque se usaba <ríe> que mucho eso. Ah, que había que escribirse lo que iba a decir. No, usted va a decir esto. Balaga y no dejaba decir nada. Trujillo, Trujillo era un tipo medio raro. No, porque Balaguer es el gobierno. Digo, pero Balaguer es que, que escribió, no te va a decir esto, pero Claro, No, pero ya. ya con eso que está diciendo, ya no piensa también. Pero como decía Néstor, no es obligatoria la vacuna. Si usted no quiere, no hay que hablar mucho con las personas. Entonces, que tú tengas un familiar que, por más que tú le ponte ponte, se murió, por decir, porque le dio gravedad por no tomar esa sí. eso a tiempo. Entonces, tú estás jugando con los sentimientos de la persona. que llegó hasta una fiesta porque papá tú y yo no sabía que es te murió. Eso, eso como que una barbaridad, esa cosa, que una persona tenga esa falta de respeto de hacer una fiesta al todo dar, un teteo al todo dar, por alguien, por un teteo, familiar tuyo que no teteo, quiso hacerlo y le dio teteo. gravedad y se murió. O es una falta de respeto, pero esperamos que ya, ahorita ya salga diciendo, discúsenme no fue así, es para lo que ya sí, se sí, vacunan, sí, que una fiesta. Para que ya tienen su tarjeta. Fui malinterpretada. Siempre. Ella siempre son mal <risa> Sí, malinterpretado. Es sí, sí. A la gente que nos llave 809-725-0505. A ver si hay gente allá de San que opina sobre esto. Que hay gente de San que nos ve de este programa. Claro, sí, sí, no eh, la, gente la gente de, de nosotros. ¿Qué opinan sobre esto que dijo. La terrena. La gobernadora de allá, de, de su ciudad. Sí. Su provincia. Pueden llamarnos al 809-725-0505. Dios mío, Doña, ¿qué, el... <risa> qué fue lo que usted dijo? No, no, es que la... Son piques que aparecen, son piques que... como los piques que coge Camila. ¡Ay! Pero, pero yo no ando diciendo cosas como ella y al azar. No, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo ¡Oh! No, no, no, pero se lo dice a él. <risa> ella, no habló ahí, ella no habló más por ahí, no puede. ¡Ay, va a hablar! ¿Y cómo? No he, No podía hablar no porque voy a hablar en ese no, grupo no, no topa una sola Sí, pero están mal interpretando las cosas mal interpretando la... no están mal interpretando una no, sola. no no no no no no está... que... ¡Topa a mi sola! las cosas que... mal interpretando, la... cosa interpretando. <risa> <sabes? Sí>, sí, <risa> vamos a defender <risa> no no no no no no no no no no no mi sola. no no no no no no no cuando Ustedes jugando en el juego de pelota, que no. Fue un simulacro los, los gigantes de que, que ganan. ganan ayer. O fue de verdad. <risa> no, estamos hablando. Ah, usted no vio la, la foto de él. ¿Qué foto? ¿No, ya ha hablado, ¿qué ella vio? no no hablar No, no, no, usted no, Usted pagó con mejor moneda. <risa> no con la misma no, sino con mejor moneda le pagó. No tiramos esa foto al aire porque no se puede. Ay, ¿eh? no. Por, ah, el lugar, eso, por el lugar, por el lugar. Eso, eso no, eso no, no eso es no lo que salir, eh? no Ni digo. lo que ella piensa tampoco. No, yo no, te digo, sí. yo soy testigo. De <risa> si hombre estaba, Dios lo bendiga. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y desayunó bien ese día. <risa> ¿Eh? No sé, porque a mí me llaman, pero fulanita. yo, conmigo. Yo, ella se fue en un taxi. <risa> Vaya, bueno. Esa muchacha no ha llegado aquí. Ay! Y yo llamando el tío, hombre. Entrégala. <risa> No, no, y es bueno, yo me sentí, yo estaba contento, yo me emborraché primero que él. Cuando yo lo vi a él tan feliz, como, como tan contento. Ay, Pero aquí, trucho, trucho, ¿A trucho. ¿A trucho! ¿A quién más? Oye que aquí. Pero es que de ti está hablando.